¡Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de chile Hoy va a ser un día muy movido Fue una mañana complicada Habría que cambiarle el aceite a la camioneta Y lo llevamos y se rompió la válvula de no sé qué cosa que va a quedar por acá el nombre Y entre toda esa euforia que estábamos ahí Pasó algo que creemos que es peor Nos enteramos que Rufina tiene garrapatas Nosotros somos de Ushuaia Somos del sur Ahí no existen esos bichos Así que nada, estamos Viendo cómo lidiar con eso, yendo a comprar lo que haya que comprar, al final no le duele nada parece, pero nada, tenemos miedo, no sabemos cómo va a salir esto, la camioneta es un caos, nosotros estamos sucios, pero bueno, esto también forma parte de, de la maldad ¿no? Me pica todo ahora, es psicológico, yo lo sé, o oh, es que yo no no lo sé, pero le saqué la primera y me empezó a picar todo. Queremos morir y vamos a hacer catarsis Porque esto es nuevo para el equipo Rufina tiene las garras malas Acá tenemos una tableta que es como la pipeta pero un poquito más eficiente y un aerosol antiparasitario externo, la visida repelente y cicatrizante. Pobrecito, el bacalao. Son las 5 y 38 de la tarde. Eh, tal vez para ustedes seremos un poquito exagerados. Pero no sean una idea la cantidad de garrapatas que tiene Rufina. Así que hemos decidido hacer limpieza profunda, tirar ray, matar garrapatas por todos lados. Recién le sacamos, no sé, como 30 garrapatas fáciles a la lupa, las quemamos con la técnica ninja. Son todas hembras, algo que aprendimos ahora. Todos los días se aprende algo nuevo. Eh, hoy tuvimos que sacar todas las cosas de arriba para poder hacer el cambio de aceite del motor y diferencial. Así que hubo que ponerlas recién ahora, porque bueno, cuando vimos que la Lufa estaba así, dijimos Derecho a una veterinaria Dicen que quieren ver a Lufa en los videos Ahí está la pulquienta Toda chiquitita. Así que esa es una pequeña actualización de estado del día de hoy El comité anti garrapatas va a sobrevivir caos Si somos fueguinos, que se note Bichos, les tenemos miedo Yo creo que ella sabe que le estamos sacando esto para hacerle bien En algunos lugares le molesta, pero dentro de todo está tranquila Son como las 8 ya, hicimos un break de sacarle cositas Tomamos una merienda porque hoy entre una cosa y la otra se nos pasó el almuerzo con los problemas de la camioneta y todo. Ahora hace como, no sé, media hora un poco más que estamos sacando de garrapatas. Creo que lo vamos a haber sacado en total desde que arrancamos. Unas 100, ponele. No, menos. Sí, sí para mí menos. Bueno, no sé, no sé no cuánto sé. es el promedio también. ¿Cuánto es el promedio de garrapatas que puede tener si un pichichus Si tienen remedios caseros, si tienen recomendaciones para estos novatos en el tema son más que bienvenidas. Nosotros solo queremos que Nosotros bien. sí solo queremos que lo sufra. Sufrimos nosotros por ella. Es como que ella reentiende igual que le estamos haciendo un bien, pero se pone motín. Yo pienso en lo mismo era cuando nosotros teníamos piojos y nuestros padres nos sacaban, solo que podíamos ponernos menos quisquillosos. La camioneta quedó toda limpia Eso es el lado positivo no nos Acá estamos nosotros Y nada Ahí está la ruta 3 <risas> No hay nadie Nadie Ya empezó a hacer frío Ya nos empezamos a abrigar Creemos que ya le sacamos casi todas O todas las garrapatas a Rufina Para que se den una idea más o menos en gastos total con el ride y los dos, el tubo de y la pastilla fueron casi mil pesos, somos conscientes de que nada, en este momento nosotros pudimos afrontar ese gasto, pero siempre le dijimos Rufi es una integrante más de la familia y su salud es tan importante como la nuestra. Todo lo que sea para la Meme, para la Meme será, sufrimos un montón nosotros eh, al verla ahí molesta con lo que le estaba pasando pero como dijo Nico, sabemos que es consciente de que todo esto es para su bien este tiramos por toda la casa lo compramos en el supermercado un ray mata insectos, pulgas y garrapatas y este acá lo compramos en la veterinaria y nos dijeron que le echemos en los lugares donde Rufina tenía lastimado que le echemos en su colchón y que también echemos sobre eh, nuestras butacas Y esto una vez que Rufina después se acuesta en el colchón También le, le saca ahí todos los bichos Por último compramos esta Que es la famosa pipeta Pero como una versión más zarpada Y se la dimos ahora y se la tenemos que dar cada 45 días Porque nada, ahora va a haber bocha Pero bocha de garrapata, en más Ella tenía puesta la pipeta Pero bueno, claramente... Se nos pasó y no creíamos que íbamos a encontrar garrapatas tan pero tan al sur. Nosotros creíamos que había garrapatas más en el norte, bien fueguinos, pero bueno, también nos han comentado otros viajeros que también ellos creían que las garrapatas estaban más arriba. Estamos en Chubut y hay garrapatas, así que tengan cuidado con sus perros. ¿Y a vos no te agarraron las garrapatas? A mí me saltó una cuando le estaba sacando y me mordió. Increíble, me dolió como un montón y ahí me puse re mal porque si ese nada me dolió. Imagínense lo que le debe molestar al perrito Encima se ve que en algunas partes Como que le hizo más rasponcito Y tiene como rojito Re molesto, re feo Cuiden a sus perrites, cuiden mucho a sus mascotitas para Tenencia no responsable Tenencia responsable siempre Se suponía que hoy nos íbamos a ir y al final no, así que ahora nos vamos a dar una buena ducha porque entre que sacamos las cosas de arriba y hicimos como mega limpieza profunda adentro, nos chivamos un poco las duchas. Ey, dato, dato. Las duchas de IPF Eureka. Acá en Comodoro Rivadavia, al día de hoy, 50 pesos por persona, tiene un plato así, no te querés vale salir, todo. no te querés salir, ¿Querés... ¡Ah! tírame agüita, increíble, increíble. Y también tienen agua gratis. Y también tienen agua caliente gratis para los termos, que ese es alta, alta data, y si tienen tomar. más de un termo, aprovechen, nosotros hacemos eso y con eso vamos tirando ahí durante el día también. One Life Tips. Tengan cuidado con los perros con las garrapatas, aprovechen las duchas buenas y baratas y Báñense siempre con crocs o siempre con crocs o chancletas para evitar honguitos. Disfruten un montón de estas cosas que son un garrón, pero nos enseñan que no son solo paisajes bonitos y días de sol con estrellas y todas esas cositas. Puso fresco, ya le sacamos casi todas las garrapatas O todas las garrapatas a Rufina La camioneta quedó más limpia que nunca Así que eso también está buenísimo Vamos a buscarle el lado positivo Ahora creo que tocó la hora de irnos Vamos a levantar campamento Porque se puso bastante frío Ya terminamos con nuestra tarea del día de hoy Se llegaron hasta acá Gracias por acompañarnos en un nuevo video. No se olviden de suscribirse, comentar, darle me gusta y todas esas cosas que nos ayudan. Pero un montón y son gratis. Para todo aquel que quiera colaborar con este sueño de una manera económica. Abajo queda el link de cafecito. Un cafecito es un litro de gasoil. O, no sé, plata para la comida diaria. Las cosas de Rufina. O lo que sea. Así que todo es más que bienvenido. Porque YouTube todavía no nos valora tanto, me parece. Nos vemos en el próximo video de Chiquila Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook. Que ahí estamos más más activos que nunca y nos ven las caras todos los días. Nos vemos.